Hoy es 17 de septiembre y nos hemos acercado a la presa, a la presa de Torraburu porque esperamos ver a lo largo del día un cambio notable. El agua del embalse de Ubi se está vaciando por el desagüe del fondo. Lo que estamos intentando ver es cómo la parte inferior del embalse, el agua que está en el fondo retenida, es la que sale directamente y va para el río. Radiaco, que ya tenía no de Utamaco y Valle del Norteam, esta en el Río No de Ea, Laren Mayas, Estamos en el río Arda, este es el río Utsama. Son las 2 de la tarde y ahora podéis comparar cómo se ve la cascada y cómo se ve el río en la presa de Dorraburu. El caudal ha aumentado y si os fijáis en el color del agua, ahora es bastante más turbio que antes. en el mismo lugar en el que estaba antes. Podéis ver la confluencia entre el río Arga y el Ulzama, evidentemente el agua de desembalse de Ugi viene por el río Arga, es difícil que pase por el Batán.